Omar, ¿cómo te está? Bien, gracias, ¿y tú? Es Luis de aquí de los ah, Giles, omae. Ah, ah, Luis, ¿cómo está Luis? Un placer. Omar, oh, oh, oye, esa posición y tan bruta, porque ¿qué le costaba a Luis a Presidente. De la Junta, esta boleta, si la boleta, si las máquinas no servían, que la pusiera la boleta manual, por si se dañaban, votar manual. Sí. Que lo pusiera al lado ahí, ¿qué le costaba eso? ¿No le costaba nada? Era una, una, una opción B, ¿verdad? Pues si la a no daba, vamos para B. Pero era, era, que que era, verdad que sí. Luis, era que no le interesaba, era que estaban pedidos, había una trama, tan sencillo como eso. Una trama. El gobierno le mandó un coronel y que descorta a Luis Abinader. Oye, esa gente, esa gente, oye, esa gente tienen imaginación. Esa gente. Pero tú viste lo de Temito este monta. que dice a qué hora, cuánta gente puede votar. Eso es un delito electoral. Ese hombre debiera estar preso. No, yo sé que es mentira, que es para meterle miedo a los votantes. Eso no lo puede saber nadie. Pero ellos tiran eso. Pero el solo hecho de decirlo, si sea, aquí hubiera justicia, es para estar preso. Pero el PLD es dueño de la justicia. Aquí no cae nadie, ningún PLD está preso del espectro artístico beisbolero han manifestado la vergüenza y la impotencia con lo que ha estado sucediendo y, y la verdad que esta gente tiene los juegos pesados en términos de hacer y ablura. Hoy Bernardo Vega hace un recuento y hace una comparación con lo que hace Danilo Medina eh, que se parecía a los reyes de... De Francia, o María Antonieta, que tenía un grupo de peluqueras que, que eran sus peluqueras y entonces ella le daba poderes, porque el Estado y ellos lo confundían. Como lo de Iriguaba, Iriguaba llega al plan social porque es la modista de la primera dama. Y entonces una mujer que. y la ponen ahí y y habla de. de, de, de de las familias peledeístas que son reyes, los Montalos, para Pérez, los Germán, son reyes, o sea, es un reinado lo que hay aquí, y habla Bernardo Vega de que aprueban en, Punta, en, en Bávaro un aeropuerto a 20 kilómetros de otro aeropuerto. O sea, oye, pero este país tiene que reaccionar ante esta mafia, porque es una mafia que nos está gobernando, señores. Es una mafia...